Iniciaron los talleres preventivos 2017, destinados a los afiliados de la obra social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios con enfermedades crónicas. Incorporados a los programas cardio Cardionoa, Diabetes Noa y Reumonoa, el Instituto de Seguros de Jujuy lanzó sus talleres 2017. Podrán disfrutar de actividades como gimnasia, clases de nutrición y grupos de psicología. Por inscripciones y mayor información, dirigirse de lunes a viernes de 8 a 13 horas al área Prevención y Promoción de la Salud, anexo Instituto de Seguros, la Valle 358, o comunicarse al Call Center 0810 777 7258 3. Instituto de Seguros de Jujuy, tu salud es nuestra prioridad. Gobierno de Jujuy, Unión, Paz y Trabajo.